¿Y qué de nuevo chicos? Estoy con... Para la torre, mucho gusto. Ok, eh, nos va a compartir su deck Burning Avis, la verdad lo vi y yo sentí que sí, sí tenía la capacidad para llegar lejos, además de que pues quiso poner aquí a su Megamon y sus cartitas bien chidas ahí bonitas. Este, vi su deck y la verdad creí que sí, sí tenía el potencial para poder llegar lejos. Eh, ¿Por qué dices que te saliste? Eh, seguí los consejos de amigos que dijeron que si pierdes tres mejor dropean. Y ahorita dijeron, dieron la noticia de los que tienen 19 puntos pueden entrar Así de que, qué rayos Con esta victoria, que si hubiera ganado esta ya entraba y... No, con el deck que tienes yo creo que sí la ganabas No, bueno, ya, pasaba pisado Pues sí, ya, ya ni modo, ¿verdad? Pero de todas formas es un buen deck así que yo creo que merece su, su bonito profile Entonces, ¿por qué no empiezas a explicarnos? Ok, empezamos con los Papus, los que siempre te van a sacar de problemas Y lo más fácil es de en este deck eh, la sorpresa para hacer tu spam de monstruos y hacer todo lo que necesites Malicious. no se te traba? Eh, en varias ocasiones se me trabó pero como juegas luz de seca tienes la posibilidad de, de regresarlos y volver a hacer combo con ellos activas nightmare descartas con ellos invocas haces, sí. y puedes conseguir tu boardboard de manera más sencilla que de costumbre sí. juegas una cola cuentos que es la que tiras con betty si no tiras y si la tiraste antes ya tienes para hacer más más desmadre con, tus, con tu Betty. Sí. Tres rinos porque pues también le da mucha movilidad al deck, sí, ya que sé es... que evita su destrucción. Evita que se destruya si hay otro mano ¿no? Sí, y luego hace como muy bien con el de, un monito del side deck. Sí. Eh, una guía. Ultimada. Ultimada, porque Andrés la merece. Este. Un Graph, porque está uno. Tres Scans, que son los buscadores del deck, lo único que vas a buscar, además del robo. El cerdito, que fue el último que sufrió en la banlist para los burning Junto con Betty uh -huh. Tres SCARM, son los que te quiten de problema Y son los que me salvaron en dos ocasiones contra Dex Hero. Contra de Giro Contra Dex Dos living porque uno se me hacía muy poco Ya que su funcionalidad es demasiada Te ayuda a bajar a SCARM, a graph a CIR Sin efectos y poder hacer LINK y revivir a tu dante del cementerio un barbar para el daño, ya que la regla de tiempo está sí. vigente. Hace mucho. Sí. Calcas ya que tú no juegas este, tifón y nada así, te ayuda a quitarte los bacro. ¿Sí? Aldich, para rellenar, pero también es muy bueno, si no, tienes, si no robaste nada, los seteas y te quita, te, te pegan, la destruyen y le, le niegas el efecto, ya que sin en damage, puede que puede activar él por serif. Los MVP me salvaron en varias ocasiones, los Gallis. Es un gran mono ya que en el deck nada más juega solamente tres magias y su movilidad es demasiada. Eh, su arabis ya que el deck sufre mucho si le hacen contra el este, sky, sky striker, si las la central y todo eso lo protege. Las tres H que empiezan las handras, 3 H lo esencial, dos obras, tres bailes. Eh, la handra del pueblo y la que más está sirviendo en el formato. Sí, ¿verdad? Sí. sí. Eh, y luego, por último, las tres Secas Light, que son lo que le dan movilidad, lo que te dan recuperación, lo que te ayuda a, a arreglar las manos. Este, en varias ocasiones me sacaron de apuros, demasiados apuros. Ay. Y también gracias a que robé la última en en, contra un Sky Striker. Eh, pude robar a Galis y activar el efecto y, y quitarle los mil puntos que le quedaban sí. este, este es el main en el extra jugué un peregrino por si te quitan sí, con... peregrino por si te quitan a la Betty dos Dantes ya que ya no es necesario jugar a los tres con uno suficiente el Darius para quitarte un reload que te lleguen a dejar, en caso de los War Chalice o decks que nada más y te dejen algo que no pueden completar su combo. Sí. El Caballero, este es siempre confiable, ya que te quita los backrows y bonitos, bonitos pesados. Uh -huh. La Beatriz, la que siempre vas a buscar bajar en primer turno. Tomador de Lundeklot, ya que ocupas link de dos que tengan efectos y que sea muy bueno moviéndose. Claro. La Frosius, que ocupas uno que, tenga, que sea genérico y que tenga sus puntas, pero también es. Molesto porque es sin efecto Si sí. Pero Nightmare, jugaba dos Phoenix Porque siento que es más, mejor para este deck Quitarse el back que intentar quitarse los monitos Ya que Farfrae hace ese trabajo Ya se suena corriendo un así que vamos a velocidad Sí, un unicornio La decode, de si sí. es Vahena, y Bottle Sword Claro eso es el extra, ahora del side Esta es Crush 3 Twin Twister, 2 Shred Ride, un Foolish, para corregir de deck 3 Vanity Fiend Y para quitarte cosas pesadas Claro Pues la verdad tu deck está muy chido, de verdad me gustó bastante eh, Una lástima que haya tenido que dropear o que haya seguido la... Los el consejos. consejo, verdad, de dropear, la verdad, yo creo que si sí hubieras llegado los lejos Pero estuvo bastante chido, todo se ve bastante sólido Yo creo que si sí hubieras llegado bastante Yo creo que si sí asistías mañana, el segundo día de la YCS, ¿no? Posiblemente, pero pues... ha eh, pasado pisado, hay que seguirle y buscar para otras oportunidades Sale, Entonces... Eh, muchas gracias por compartir tu deck. Eso ha sido todo. Espero que haya gustado mucho el video. El deck está bastante bueno, así que pues yo se los recomiendo. Eh, comentarios, dudas o sugerencias pueden dejarme en la cajita de comentarios debajo. ¿Algo más que quieras decir? Si sí, a todos quiero agradecer a Saleme y a Andrés García por Ah, Excelente, entonces yo soy Alberto de Rincón de Luelista y los estaré viendo en el siguiente video.